La Plataforma Pro insta a la sociedad catalana a movilizarse ante la amenaza de la posible restauración de las corridas de toros en Cataluña por decisión parlamentaria. El pasado sábado 21 de junio, el Ecucentra de Barcelona acogió una asamblea convocada con carácter de urgencia por el Comité de Vigilancia de la Plataforma Pro que impulsó la ILP e hizo posible la abolición de las corridas de toros en Cataluña convocar a las fuerzas que formaron parte de Plataforma Pro para explicarles la realidad actual, para explicarles que hay un serio peligro de que si se vuelven a autorizar corridas de toros en las ganaderías en Terras del Ebro, no va a pasar mucho tiempo en que tengamos corridas sin muertes en la Monumental de Barcelona. El motivo de la convocatoria fue la resolución que en fecha 4 de junio la Comisión de Agricultura del Parlamento aprobó para solicitar al gobierno la regulación de los espectáculos de toros sin sangre que ya son celebrados en recintos de ganaderías de las tierras del Ebro, dirigidos al turismo, especialmente al ruso. Este tipo de espectáculos, presentados como tientas, pruebas en las que los toros son sometidos para determinar si tienen suficiente bravura para la lidia, podrían convertirse en el primer paso en el proceso para restaurar las corridas de toros en Cataluña. El problema que nos hemos encontrado es de dos características. El primero, ...que no, el Parlamento no está eh, queriendo reformar la ley 28/2010 ...que podría ser lo único que volviera a autorizar corridas de toros en Cataluña... ...sean de la especie que sean... ...y lo segundo, el segundo problema que nos encontramos es... ...los argumentos que están barajando para esta cuestión... ...y que son argumentos basados en falacias... ...lo primero es que se trata de una actividad típica de las ganaderías... ...el hecho de realizar tientas, eso no es cierto... ...las ganaderías de las terras del Ebro son ganaderías que crían bous... Para los correbous y no para las corridas de toros, por lo cual las tientas no son una actividad normalizada en las ganaderías. Y el segundo punto es que seas en un modelo de espectáculo, y esos es espectáculos donde se cobra una entrada, por lo cual no son tientas, no son una actividad interna de la ganadería. hemos organizado asambleas para trazar una estrategia y unas líneas de trabajo en común. Al que en fet es un, bueno, un mini treball investigació de investigación de aquellas promotoras de turismo que realizan estos viajes a las ramaderías. Hemos descubierto que han descartado las ramaderías de las Terras de l'Ebre porque está tot en Brusés y ahora van a trasladar una, a unas ramaderías de Castelló. Ens hem informat del, del pacte polític que hi ha i hem parlat amb advocades i advocats de la Comissió de Dret del Col·legi d'Advocats per tal de veure on podíem atacar i on no podíem atacar i ens estem preparant per realitzar el lobby polític també. La propuesta fue presentada por el PP y contó con el apoyo de CIU, ERC, PSC, PP y Ciudadanos, con la abstención de Iniciativa para Cataluña Vers y la ausencia de la CUP. La propuesta ahora queda pendiente para proceder a votación en el Pleno del Parlamento. a favor. Uh, ¿Abstenciones? Dos en contra, no Uh, queda noia que quedaria aprovat aquest punt. Estem totalmente en contra de les tientas y estem totalmente en contra que es vulgui regular i que esta porta a que hi hagin eh, corrides o simulacions. Estem en contra dels correbous també. També ens supusemos a que uns ramaders de terres de Lebra com es al CAS, eh, unas tiendas y hacen un tipo de turismo que estén totalmente en contra. La Asamblea fue convocada para explicar la nueva situación política a las entidades que apoyaron la plataforma pro y a empezar a emprender nuevas movilizaciones ciudadanas como la misma restitución de la plataforma, la elaboración de un argumentario para contrarrestar el presentado por el lobby taurino y empezar a visitar las diferentes fuerzas políticas con representación parlamentaria con el fin de demostrar que los argumentos taurinos son falsos.